de En este video les voy a hablar de un tema muy importante, la evolución humana. En este artefactos que dibujé muestro el cambio evolutivo que hemos tenido desde que éramos unos niños juntados en los árboles hasta los humanos modernos. Nuestros antepasados homínidos se protegían en las ramas de los árboles. Luego a desarrollar las extremidades superiores para ser capaces de cargar objetos incluso sus crías seguimos avanzando y logramos crear herramientas y controlar el fuego con el avance de las herramientas y el uso del fuego avanzamos en la agricultura en el arte, se construyeron viviendas y, y herramientas para la medición astrológica y astronómica hasta convertirnos en el ser humano moderno de la actualidad. A continuación les voy a mostrar una tabla comparativa de tres especies. Cuadro comparativo. Homínidos, reptiles y aves. Aquí voy a dar unas características evolutivas de homínidos, reptiles y aves. Los homínidos somos vivíparos. Quiere decir que las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre y nacen vivos. Mientras los reptiles y los pájaros son ovíparos, Quiere decir que ponen huevos fecundados. Los bebés de los homínidos son mamíferos, por eso se alimentan de leche materna. Los bebés de los reptiles nacen con dientes, todos del mismo tamaño. Y los pájaros tienen alas, picos sin dientes y algunos pueden volar. Los homínidos tienen el cuerpo cubierto de pelo los reptiles cubiertos de escamas y los pájaros cubiertos de plumas. Los homínidos son de sangre caliente, quiere decir que regulamos la temperatura del cuerpo igual que las aves, mientras los reptiles son de sangre fría, significa que necesitan menos energía para sobrevivir. Tanto los homínidos, reptiles y aves tienen pulmones protegidos por caja torácica. Gracias por ver mi video.